Desde siempre, ya, desde que tengo su razón, sé que eh, hay muchas cosas que están mal aquí, en el país y no estoy de acuerdo con muchas. Pero como no, como eso, como, ay, como dice uno, para no meterme en candela y nada de eso, eh, ese tema pues, estado obsoleto para mí. Porque sinceramente se mete en estos temas y bueno, ya me deparo yo, preso <ríe> 10 meses, eh, justamente. Y bueno, eh, para hacerte la historia tan larga, a mí mi jefe me llama el domingo 11 de julio. Eh, para reforzar la guardia, porque habían, déjala, había manifestaciones y todo eso por toda la Habana. Y yo salgo de mi casa alrededor de las 2 de la tarde, 2 y media, para el trabajo, cojo un rutero, un un P8 aquí en la Casa de 10 de Octubre y me bajé <ríe> en la esquina del de, de Hotel Manzón de Gómez. Y cuando yo ahí que me bajo ahí, y que, que me pongo a mirar, había personas manifestándose en, en el Parque Central. Ya yo me acerco hasta ahí, me puse a mirar y él mismo ya a unirme a la manifestación. No fue por un bullo, sinceramente, porque lo sentía por todas las cosas y bueno, y nunca pensé caer en eh, bueno, estar preso porque, sinceramente, hasta donde yo sé, eh, manifestarse es un derecho. Y no pensé en estar preso por todo esto. <risa> ¡Libertad! gente gritando libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! libertad. Yo ahí al Parque Central y bueno, me quedo caminando ahí ya y, y gritando patria vida, gritando libertad. Y entro, y caminé de, de, de Parque Central así más o menos a Capitolio, o sea, el Hotel Zaratoa, que es donde me paro en, en el portal del Zaratoa. Y en ese momento, entre, cuando la policía está dándole por a la gente y eso, le dan a una muchacha y la meten de cabeza entre una reja. Y yo voy y la ayudo, ¿verdad? incluso la ayudo hasta llevarla hasta la patrulla, la monto en la patrulla y vuelvo ¿no? a pararme en el portal de Zaragoza. Cuando eso viene un oficial de color, él, eh, bueno, no sé si era oficial, estaba vestido civil, y se me para adelante y me tiro un. ya me tiro un galletazo, bueno, ¿verdad? por suerte lo es que, eh, así como que me, me eché para atrás y no me dio, pues se si me da el mes, más el mismo. Y bueno, ya, y echándome para atrás, vinieron, no sé, 10 eh, posiblemente, para arriba de mí, a cogerme, así, a, así de la nada. Y me, ya me montan una patrulla y me mandan pasanja, por ahí para allá. Cuando me montan en la patrulla, se me para un oficial ya vestido de uniforme y me dice, ah, pues tú eres lo que estás gritando, y me dio un tonfazo por las costillas. Y ya me dan pasanja. Estuve en Sanja. Eh, estuvo un calabozo como en un alrededor de. Cuando yo conté las personas, más o menos eran 66 en ese momento. Conté 66 personas en un calabozo, no sé, un, un cuartico de 5 por 5 5 metros por 5 metros, no sé. Más o menos 70 y pico de gente metida ahí. El piso parecía que era un mar de lleno de sudor. Eh, todas esas personas tomábamos agua en un solo vaso y bueno, y, y me querían después en el juicio eh, eh, abusarme también de probación de epidemia. Eh, cuando yo hacía dao lo primero que hace es ponerme ya de frente a un muro, ahí como media hora, esperando, no sé si yo no sé por lo que era para inscribirnos. Y ya, nos recogen las cosas y nos meten en, en una celda que el hueco más grande, no sé, podría tener 5 centímetros. Las 20, ese, de ahí todos los todo días amanecía que cogía, exprimía el colchón y, y sacaba limpio un cubo de agua. Era la celda 237 y yo era el preso. 3.85 ahí bueno, llegamos a las 12 de la noche ya dos y media, una más o menos como a las 2 y algo, 3 de la mañana, no sé, no, me sacan y me empiezan a interrogar a esa hora y con respecto a cómo me sentía en el fondo me sentía bastante mal pero como es que, o sea, como soy manera de, de sobrevivir bastante bien la situación y, y bueno, y gracias a esa que, que sobreviví así esa situación, no me trajo ningún... Bueno, prácticamente ni sueño con eso, porque si no, como me puede haber afectado, como a otras personas que estaban conmigo ahí, que sí le afectó eh, estar preso, porque es súper horrible esa situación y estar preso en un lugar así, y la celda te impresionaba todo, todo súper su, impresionante. A ver, yo entro en Cierda hoy el día... Eh, es día 11 y vengo saliendo el día 21, que fue que se me hizo juicio. Ya me dan la notificación de que se me iba a hacer un juicio, que se, se me acusaba ya oficialmente de del público. Y bueno, ya me, y, y me dan la fecha de juicio, de juicio tres días antes de juicio. De señor Daos salgo para el juicio. Ese día el juicio duró bastante, salimos como a las 4 de la tarde ahí. No nos dan la sentencia ese día y nos, nos prolongan el juicio a. Um, al otro hacia, para el otro día, volver, retornamos, retornamos, de nuevo así en el DAO, y, y a las 9 de la mañana volvemos aquí al Tribunal del Mónaco, de Mónaco, que es donde nos dan la sentencia ya de los 10 meses. Ellos me, siempre me, me dijeron que tenía derecho a abogado, que si no tenía para pagar un abogado me ponían unos oficio. Pero resulta ser que cuando es juicio ni oficio ni, ni, ni, ni para. Abogado. No, no nadie sabía que teníamos juicio ese día. O esa noche anoche no pensando en qué iba a pasar conmigo, que porque se me está abusando, si gritaba de cosas no, no es un delito. Y yo decía, bueno, ¿está aquí, aquí qué está pasando? aquí y bueno, super, super, super feo toda la todo esto. Si la persona simplemente fue, siguió, eh, eh, se dejó llevar, no sabía bueno, eso lo evaluamos, para eso hay que investigar, investigar. Por eso le digo que no solo lo que aparece en pantalla es el mero hecho para tú eh, enjuiciar a una persona. Tenemos que llevar hasta ahí, hasta la conducta. Y a lo mejor puede salir con una multa administrativa, un 8-3. ¿Intigadores son quiénes? Pongamos un ejemplo. Intigadores puede ser, eh, como se vio en el caso de la guinera, personas en moto diciendo arriba, patria o vida, repitan patria o vida. Eso es intigar. El y que eso tenga un resultado y esto. que tenga un resultado que bueno te digo aquí donde tú me ves sinceramente tengo miedo ahora cuando cuando entre a ese campamento que puede pasar cualquier cosa me pueden mandar a cualquier persona para no sé aumentarme la, la de buscarme un, otro delito y no sé sinceramente tengo miedo de cuando entre a ese lugar